Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado especial que repite y es un auténtico dealer de las ventas, porque como siempre presenta últimamente su membresía todos somos unos junkies de las ventas y él es el que da toda la mercancía buena para repartir Así que, buenas tardes Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Rodrigo, sí, como me llama algún alumno ya, su dealer de las ventas Así, ¿Ah, Totalmente, ¿no? O sea, mira que lo he dicho improvisado, pero no me extraña nada, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues hoy como ya eh, supongo que alguien que vea mi canal y demás y no sepa quién eres eh, será un extraterrestre, pero no queda de más que digas un poco quién eres, a qué te dedicas y todas estas cositas de previa de la entrevista. Lo voy, a hacer, lo voy a hacer muy breve. Soy Luis Monje y el resto Google. <risa> Hostia, ahí, eso ya, ya, ni siquiera, ya ni siquiera dice luismongemalo.com y que te Iba, ahí. iba, iba, iba, iba efectivamente, te iba a añadir eso. Iba a añadir eh, mongemalo.com, cada día un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te pierdes. Eso es. Oye, eso es lo que, que quería añadir. A partir que, de ahí ya, Google. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿No, no has pensado ya en cambiar esa coletilla? ¿Ese logo <risa> No, al revés, mientras siga, ojalá durace, funcione durante 50 años, porque no tendré que innovar. Esto es como el, el, el problema que tienen ahora muchos anunciantes, ahora ya, desde hace tiempo, ¿no? que sí. parece que algo les obliga a hacer una campaña por temporada, por año, por semestre, por los, las temporadas que ellos se muevan. Entonces cada año llega una nueva campaña, no tiene ningún sentido. Ahí tienes al payaso de mi color que lleva 40 años dando la tabarra con la misma idea, con el mismo concepto creativo, si funciona, Alárgalo todo lo que puedas. Ojalá los mensajes en redes, por ejemplo, funcionaran lo que funcionan en otros ámbitos. Porque la policía en redes sociales cada semana o cada dos semanas tienes que renovarla. Claro. Eh, no, no desperdicies algo que funciona por el mero hecho de que haya pasado X tiempo. Si funciona, funciona. Claro. Y mira, ahora a, a colación de que has sacado el tema de las redes, eh, ahora desde hace un poco tiempo te has metido ahí en la incursión de hacer publi en redes, ¿no? Y cómo, es esta, cómo está siendo la experiencia, en plan, porque tú nunca creo que habías, sido, habías pagado public y te has metido de repente y cómo, cómo es el proceso, cómo has enfocado todo. Había hecho publicidad en el pasado de manera muy anecdótica con otras empresas, pero con mi propia marca personal nunca. Y en realidad a mí me gusta mucho la publicidad, a mí me apasiona mucho y cuando yo acabé las ingenierías, Estudié una cátedra de publicidad, pero nunca había comprado publicidad en redes y está siendo apasionante, me está encantando. Estoy disfrutando muchísimo el proceso. Es un hobby muy caro hasta que consigues explotarlo y hacerlo rentable, pero es apasionante porque aprendes de repente otro recoveco del cerebro del consumidor. Que de otros, cuando haces telef venta telefónica o cuando haces venta presencial no tocas, o venta por email incluso no tocas. ¿no? Entonces es un, un nuevo recoveco ahí que estoy descubriendo en el cerebro del consumidor y me está encantando el aprendizaje y los resultados, después de muchos meses y muchas palmadas de pasta, esto lo contó en los emails, vale. eh, eh, he conseguido por fin la rentabilidad. Vale, pero y claro, a ver, eh, es un proceso lento, ¿no? O sea, no es, no es tan inmediato, o sea, aunque estás diciendo que te gusta un montón, eh, es mejor. ¿Ves más rentable el email? Son dos eslabones distintos de la, de la cadena. Al email lo tienes que alimentar por mil fuentes distintas. Una puede ser la publicidad de pago, pero hay, te puedes ir a la calle a repartir flyers y a pedir tarjetas de visita. quiero decir, hay, hay, hay 80.000. Entonces, no es más rentable porque nunca usaría la publicidad para vender directamente. Siempre la voy a usar para engordar el email. Vale. Otra cosa es que los pusiera a competir para vender. Si los pusiera a competir para vender, seguro el email iba a ganar. Pero no lo tengo así montado, sino que son dos eslabones conectados entre sí y esto alimenta el email. Vale. Es, y luego me decías, es lento. Fíjate, yo he tardado eh, siete meses y pico, casi ocho, en que la campaña me funcionara bien. Casi ocho meses. Ocho meses y tú con la marca personal que tienes. Ocho meses, y, sí, pero el problema no está. Y, y, y casi 40.000 euros. Eh, ocho meses, pero sí, pero no por la marca personal, sino porque es que hay una dificultad técnica, hay una dificultad técnica, hay una dificultad en comprender el comportamiento del usuario, porque mi cerebro está configurado para comprenderlo en otro ámbito, en otro contexto, vale. y de repente ha sido un cambio, una, voy a decir una palabra muy cursi, un cambio de paradigma, y vale. estaba en otro terreno distinto al que no estaba acostumbrado a luchar. Y luego... Técnicamente, tener todo suficientemente bien encajado y engrasado para que todos los leads entren, para que todos los leads se les dé el mensaje correcto desde el inicio, para que entiendan el contexto también en el que ellos, a que ellos están accediendo, todo eso eh, no es obvio, no es obvio. Pensarías que es poner un anuncio y si lo que vendes gusta convierte y no, no es así. De repente, un mismo anuncio en el que cambias eh, una frase eh, cambia completamente los resultados. Y ahora tengo muy claro qué es lo que estaba haciendo al principio, porque al principio me resultaba una incógnita brutal y solamente ha sido a base de palmar pasta Bueno, pero, encontrando... ostras, pero eso, eso te molaría ¿no? De, de repente cosas que creías que iban a funcionar y dices hostia, me ha dado en toda la cara Por eso te digo que es apasionante que es, por eso decía que es apasionante, porque es un aprendizaje al final las cosas que toco las tengo muy dominadas, llevo muchos años haciéndolo llevo muchos años vendiendo personas telefónicamente por email, con web, etcétera pero las redes no, las redes no y por eso te decía que es apasionante y que es un nuevo recoveco que no, que no conocía y luego, sobre todo, está, claro, cosas que pensabas que ibas a funcionar, pero muchas veces que ni siquiera, o sea, que dices, joder, eh, no tengo ni idea de qué hacer. No, no tanto en el mensaje, sino como en la audiencia a la que dirigirte. No tengo ni idea a qué audiencia dirigirme, cómo filtrarla. Haces una hipótesis basada en nada, porque no tienes, vale. no tienes experiencia, no tienes datos, vale. y obviamente está equivocada. Y entonces, esa consecuencia esa, esa eh, secuencia de errores, se prolonga tanto en el tiempo que es muy fácil tirar la toalla. Muchísimas veces durante ocho meses hemos dicho, venga, lo paramos, lo paramos, lo paramos, lo paramos. Pero siempre hemos dicho, no, una más, una más, una más, una más, se puede, se puede, se puede, se puede. Y al final ha funcionado. Pero, joder, hay tantísimos tropezones que dices, es imposible, no es para mí, no tengo talento, no tengo la sensibilidad, no tengo el producto, no tengo tal... Y luego después, no, era torpe, era torpe, simplemente, era torpe y necesitaba, necesitaba palmar pasta para, para aprender, ya está. Bueno, y qué te iba yo, qué recoveco has encontrado ahora que estaba oculto y que no dominabas? Pues la. Podríamos hablar sí. de, de muchos detalles, pero me apasiona eh, cómo navega la gente por las redes sociales, cómo tienen el piloto automático encendido uh -huh. y no entienden prácticamente nada, digo la gente en la cual estamos dentro tú y yo, quiero decir sí, que sí, seguro. Sí, sí. Que cuando soy consumidor de redes sociales, mi cerebro se apaga también. Pero como las redes sociales eh, te amodorran y, te, y, y, y la gente no entiende mensajes súper simples y llegan a otra página y no entienden nada y se suscriben y no saben cómo se han suscrito. Todo eso eh, no deja de maravillarme, de maravillarme. ¿Cómo puede haber gente que haya hecho procesos de 4, 5, seis pasos introduciendo datos y lleguen al final del proceso? Y no saben ni por qué. Y no sé cómo han llegado hasta ahí. O sea, ¿en, en qué punto está funcionando su cerebro. Es completamente automatizado. Claro, sí. y, lo, y, y luego los dolores que les activan, ¿eh? ¿Cómo, cómo hay realmente pocas cosas que les activan y hay que decirlas, eh, pero el, el, el ahorrarte una palabra de repente, o el, pero no fastidiar demasiado, porque si fastidias demasiado, se enfadan y entonces no te hacen clic en el anuncio, es acojonante. Entonces, poco, ¿eh? entonces ahí eh, te das cuenta un poco el, la importancia del copy bueno, el copy he creído siempre ¿no? el copy sí, en cuanto empecé sí, a, a sí, suya... pero, que, pero, pero que me refiero que aquí te estás dando cuenta que en tipo de redes es la hostia, ¿no? o, o no sí, sí, sí el, el, y sobre todo cómo como nuestros instintos o nuestras reacciones automáticas son distintas en distintos contextos ¿Cómo, por ejemplo en el correo o en una web te puesto mucho más porque tienes la atención y, y entonces puedes cometer eh, tienes un margen de error un margen de extenderte un margen de no ser agresivo que en el texto en el anuncio no tienes en un anuncio es, tienes una décima de segundo entonces y lo que te digo y hay mucho riesgo de pasarte que no funcione de pasarte de rosca apretar demasiado y que no funcione o lo contrario quedarte corto porque digo, los anuncios pueden ofender y no funcionan, y es cierto, pero si no ofenden en absoluto tampoco funcionan. Esta es otra cosa. Todos los anuncios que tengo que no tienen comentarios negativos, porque la gente puede comentar hoy en día los anuncios, no han funcionado. Los únicos que han funcionado han sido los que han sido criticados. Pero los que solo han sido criticados tampoco han funcionado. Entonces, el, el, el, el, trabajas entre dos fronteras que están muy cerca, la una de otra. La... Claro. Y esa sensibilidad, que ahora ya la he desarrollado, pero que, que no tienes que ser tan preciso en el email y no tienes que ser tan preciso en, en ningún otro mensaje, tanto como, como aquí. Aquí tienes literalmente una décima de segundo y, y no es una exageración. que No, tienes una décima de segundo. O sea, lo, lo has medido y todo, en plan, décima, pum. O sea, no lo puedes medir, pero vamos, es que, es, sí, que bueno. es que lo ves. Es que es que lo digo, dos anuncios prácticamente idénticos en el que cambia ligeramente un, un giro una palabra, un ángulo, ya deja de funcionar. Claro. Es así. ¿Y dónde te has movido, sobre todo, para que la audiencia lo sepa? ¿Instagram? Eh, ¿Instagram y Facebook? Empecé por Facebook, eh, sí. luego, luego desde el propio Facebook puedes hacer Instagram, pero al principio decía solo Facebook, luego hice Instagram, luego metí Twitter, ahora he hecho eh, YouTube muy recientemente, no, de, de momento apenas he invertido nada, pero ahora ya estoy desarrollando y otra vez el proceso de aprendizaje, obviamente heredo muchas cosas del aprendizaje de claro, Facebook, pero vale. eh, hay otra vez detalles. Y en cuanto domine Facebook, YouTube, digo en cuanto domine YouTube, que no sé si habrá otros ocho meses. Otro, adelante, otros siete, ocho o... meses. O ver, sí. pero en cuanto, en cuanto lo domine, la siguiente que tocaré será o bien TikTok o bien LinkedIn. Eh, vale. Pero voy a dominar YouTube primero porque creo que YouTube, y en realidad Twitter lo podría eliminar de la ecuación y no perdería mucho. Creo que YouTube, Facebook estaba seguro del, del volumen que movía y creo que YouTube es la siguiente. Creo que, que entre YouTube y Facebook realmente está el, el, el grueso de, de la ecuación. ¿Sí? No, eh, no, resto... no, ¿No crees que TikTok? ¿Ahí puede haber mucho público? Pero, sí, sí, lo, creo que hay mucho público, como creo que lo hay en Twitter o en LinkedIn, y sobre todo que según el público que vayas, LinkedIn puede estar muy segmentado. Sí, sí lo creo, es decir, pero, pero creo que realmente puedes llegar a prácticamente to toda la población entre Facebook y YouTube. Y TikTok puede ser una parte, pero, y seguro que rascas algo extra. Lo que pasa es que ya estamos en la ley del Pareto, en 80-20. Creo que si haces YouTube y Facebook, estás llegando al 80% del público. Y luego claro. puedes añadir todas las demás y llegar al 20% restante. Y seguramente todas las demás, la tercera en la cola sea TikTok. Seguramente sí que lo sea. Lo que pasa es que introducir una nueva red, la gestión de una nueva red, parece que es lo mismo y no es lo mismo. Introduce tanta carga de trabajo que llega un momento en el que tienes que pensar quiero trabajar cuatro redes en paralelo o quiero trabajar al 80% del público solo con Facebook y YouTube. Yo, Facebook, meto Instagram también. Yo vale. creo que para la mayoría de la gente... Incluso empresas grandes creo que harían mejor en centrarse y hacer campañas impecables en YouTube y Facebook antes de intentar saltar a todos. la mayoría de empresas saltan a todas las redes de golpe y todas las hacen mal. Eh, ¿Domina una? Porque es que es jodido dominarla. Claro. Y ahora que veo publicidad cuando navego y tal, porque, claro, una de las eh, técnicas que usé para resolver mis problemas era consumir mucha publicidad. Empecé a consumir mucha publicidad. Y todos los sistemas que tenía para bloquear publicidad y tal, los quité. Y, y, y ahora ya, con la sensibilidad que he desarrollado, veo que... Anuncios que funcionen, uno de cada mil. O sea, la mayoría de la gente está haciendo una publicidad ¿Tanto? muy mala. ¿Tanto? ¿La gente muy hace mala. Tanta tan mala publicidad? Sí, porque sobre todo las marcas grandes no miran los resultados a corto plazo. Lo que te dicen es, no, yo no puedo medir cuántos coches he vendido. Bueno, es verdad, pero, pero en gran medida podría saberlo. Pero entonces, como no puedes medir, ya pierdes el horizonte. Y entonces lo que haces es que eh, haces... Anuncios muy bellos, haces anuncios muy bonitos con ángulos perfectos, eso, eso es imposible que venda. Eso es materialmente, eso no es ni branding ni es nada, porque eso pasa totalmente desapercibido en la red. Entonces, la, aunque nos parezca que no, las grandes marcas están eh, saturando las redes y es horrible. Un bote de mayonesa desde un ángulo precioso, una fotografía súper estética, eso, eso no te va a vender la mayonesa. Pero es que ni va a hacer branding de la mayonesa, es que no es así. Y te lo puedo asegurar. Y cuando no hacía publicidad podía tener mis dudas y decir, bueno, tenéis vuestras técnicas que desconozco. No, no, no, eso no está sirviendo para absolutamente nada, te lo puedo asegurar. Y luego ves muy buenas campañas. Eh, los que hacen, para, a mi modo de ver, eh, muy buenas campañas son, por lo que sea, medios económicos, eh, sobre todo newsletter económicas de Estados Unidos, ahí escribiendo mucha buena publicidad, vale. y campañas de Kickstarter y Indiegogo. Esos están haciendo campañas muy buenas que tienen todos los ingredientes que yo noto que a mí me han funcionado. Entonces, pues, llegó un momento en el que eh, como esos anuncios hacían clics para investigar más, las redes empiezan sabes, a retroalimentarse, te eh, dan más de eso y al final llega un momento en el que solo veía anuncios de eso. Mi consejo, si quieres aprender de otros, newsletters sobre todo de economía, economía, negocios, finanzas americanas y campañas de Kickstarter y Nicobo. Son las mejores y solo Los que más saben hacer publicidad. ¿Sobre todo contenido americano o también has visto mucho español? Ahora has visto de todo, ¿no? Español, he visto... Lo que he visto español es... Eh, últimamente, también, claro, partimos de que no veo todo el espectro de publicidad porque ya la red, por tu claro, edad, por te, tu te, sexo, por tal, te, te segmenta, ¿no? Te segmenta, claro. Pero, por ejemplo, me salen muchos españoles que venden formaciones y cursos de marketing, de consultoría, de tal. Eh copiando anuncios de Gran Cardón, copiando anuncios de Gary Vee, copiando anuncios de Tony Robbins y no son los peores anuncios, pero fallan en cosas muy básicas todavía. Fallan en cosas muy básicas todavía. Están como cerca de dar con la fórmula resultona, pero todavía buscan o una perfección estética o un mensaje políticamente correcto o no, eso no va a funcionar. Tienes que eh, llamar la atención en una décima de segundo. Están muy cerca, pero les falta rematar. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo fundamental, entonces, por lo que está diciendo, es llamar la atención y luego ya ir probando. Y cuando de repente descubres la tecla, explotarla al máximo nivel. Cuando descubres la tecla, efectivamente, esa es la teoría. Tú llegas al punto en el que los anuncios te funcionan, te funcionan, quiero decir, le sacas rentabilidad en un plazo de tiempo corto, que ya depende de lo que vendas, eh, y en ese momento escalar. La escalabilidad es la segunda película. Claro. Una cosa, porque la, no es esta campaña me funciona, le meto 50 euros más al día y me empieza a funcionar mejor. No funciona así. Cuando Primero porque la vida de los anuncios lo que decía al principio. La vida de los anuncios en redes es muy corta, con lo cual normalmente a la semana o a las dos semanas el anuncio ha muerto y deja de funcionar, con lo cual esa campaña en la que le metiste más pasta, incluso si lo hiciste así, ya no te funciona y tienes que crear otra nueva. Y luego porque ese anuncio es muy efectivo con un segmento muy específico del público que la red ha sabido identificar y mostrárselo, pero tú le dices a la red, vale, muéstramelo el doble de veces, y la red lo que hace te aumenta el CPL, y la teoría de la gente es, no hombre, la red te aumenta el CPL porque ve que tienes pasta, no, la red te aumenta el CPL porque el micronicho al que estabas atacando no tiene más personas, porque si tú en lugar de una campaña creas 10 y a cada una le das 50 euros, no te sube el CPL, te lo subes solo cuando le duplicas. Entonces, lo que tienes que hacer un millón de campañas desde un millón de ángulos distintos y ahí es otro problema. Ahí viene el siguiente reto. ¿Cómo automatizo? ¿Cómo sistematizo? La creación de campañas para, uno, tener muchas campañas en paralelo y, dos, permitirme el lujo de renovarlas semanalmente. Y ahí tienes que crear una fábrica de creación de contenido. Pero todo esto es apasionante. Por eso te decía que era apasionante. Porque son de repente tantas cosas que no tenían nada que ver con mi día a día que me mola muy bien. Claro, lo que pasa es que entonces eh, si a ti te costas 7 meses y 40.000 pavos, eh, la publicidad no es para todo el mundo. ¿Cuánta gente no estudia en la universidad 5 años de su vida? coño, 5 años, años trabajando ganas mucho más de 40.000 euros, mucho más caro y no sirve para nada. <risa> bueno, depende depende claro, de tus prioridades. Claro, pero no, pero claro. Oye, a mí me gusta mucho que estés contando esto. Porque, claro, yo estoy, yo, y supongo que mucha gente está cansada de, oh, he crecido de forma orgánica, eh, no sé cuántos tal, y es que he vendido no sé cuántos sin gastarme un duro en publicidad. Y dices, de repente, oh, no, no me lo creo. O sea... Para mí, lo, lo de la publicidad orgánica es un mensaje comunista. Es decir, si tú difundes un mensaje comunista para captar fieles, yo no lo respeto porque no me gusta ese mensaje y me parece que es muy nocivo para la sociedad, pero tienes un poquitín de respeto porque por lo menos eres inteligente. Ahora, si difundes el mensaje comunista porque te lo crees, eres idiota. ¿no? Ese es el problema. Y aquí pasa lo mismo. Si tú difundes el mensaje del contenido orgánico porque sabes que vende y que capta, guay, explótalo. Es como hay mucha gente que explota el yo vengo de orígenes pobres. Eh, vale. Siendo verdad o no, pero lo explotan. Bueno, si lo haces porque funciona, me parece perfecto. Pero... Eh... Si de verdad te estás creyendo mejor por no usar pago por clic, pues guay, pero yo no voy a hacer nunca negocios contigo porque hay hacer negocios con gente grande que gana pasta. Entonces, si tú tienes si un negocio que ha funcionado bien orgánicamente, es lo que me ha a mí. En cuanto es el Product Market Fit, un negocio escalable, un negocio replicable, un negocio con alto nivel de satisfacción, alta fidelidad, y no inviertes en publicidad a mansalva, pues voy a pensar que tienes algún trastorno mental salvo que lo estés sustituyendo con otros canales a los cuales te dedicas igualmente tus recursos de tiempo de dinero y entonces claro. vale, ok, ¿no? Pero si dices, no, no, no, no, lo que hago es que me sigo trabajando lo mismo, sigo gastando el mismo dinero en captación, el mismo esfuerzo, la misma energía y lo que pasa es que yo orgánico, orgánico, porque lo orgánico es virgen o no me pone más cachón y bueno, pues eres tonto, Es decir, estamos Acá. aquí para hacer negocios. Claro, claro porque claro, no estamos. me parece el mejor vendedor, me parece peor vendedor. Claro, porque sí. Claro, das por hecho que si de forma orgánica ha crecido así, con un poco de publicidad podría ganar el triple. Evidentemente. Es así. Es un, un, el, el pago por clic es un catalizador. El problema es también, y, y te encuentras lo contrario: gente que no tiene un negocio, que ha conseguido la rentabilidad, y que le va bien y entonces empieza a invertir en publicidad. No me funciona. Las redes no funcionan. No, claro. Lo que no funciona es el producto. La red no va a cambiar que el producto empiece a gustar. Ahora, si tienes un producto que gusta, que se vende, que gana el dinero, las redes sociales son un catalizador que te van a permitir eh, explotarlo. Tú puedes tener. La reticencia de, coño, pero requiere mucho riesgo, mucha pasta, mucho aprendizaje y preocupaciones, dependes de una red. Yo todas esas desventajas las, en, las entiendo y por decir, y por ese motivo no quiero hacerlo, pero en lugar de eso voy a hacer esto otro. Ok, guay. Eso está bien. Pero no, no eres mejor por haber crecido de manera orgánica, lo que eres es más limitadito y más incompetente, pero no es mejor. ¿Para que el mensaje te vende y lo haces a, a sabiendas de eso? Ok, adelante, perfecto, explotarlo así. Entonces entiendo que no es más que un truco eh, de copy, un truco de mensaje, vale, guay. No, y, entonces, y entonces Luis, eh, ¿toda la publicidad ha sido para, supongo, para la membresía o para la newsletter, no? O... Para newsletter, es decir, para newsletter. newsletter. Ahora, por ejemplo, no estoy anunciando la membresía, ahora estoy anunciando el curso de captación de suscriptores. Eh, para newsletter y lo que sea que tengo que contar en la newsletter cada día. Porque yo sé que si una persona entra en la membresía, a lo largo de su vida me da un promedio, le acabo vendiendo un promedio de X y tal. Entonces, eh, membre, eh, newsletter, newsletter, newsletter, newsletter. Claro, pero, y, y una cosa, eh, claro, eso es una de las preguntas que te quería hacer. De eh, un newsletter siempre intentas, eh, y ahora a raíz de la publicidad, ¿A que entre gente del primer nivel de conciencia? ¿O, ¿O quieres o vas filtrando para que esa gente que ya te conoce, o sea, ya puede un poco ir en fila a las ventas, que quiere esto o no? A... Porque yo tengo la sensación de que, tanto tú como Ira, desde el primer momento, el... la frase de golpear a la base y que se llene eso a punta pala y ya se irán quitando ellos. Entonces, ¿a... ¿a dónde está dirigido todo tu objetivo? ¿A que entre todo el mundo? Aquella, con el único, el, el único filtro que pongo, lo pone la propia creatividad, es decir, el propio anuncio. El anuncio deja claro que te estoy hablando de ventas. Ventas, marketing, en fin, hay un, una temática ahí difusa, marketing, ventas, negocios. El propio mensaje va a dejar claro que ese es el tema que estoy tratando y ese es el filtro. Eso significa que entrará gente que justo en ese momento coincide, estaba buscando un curso de ventas, y gente que simplemente acaba de montar una empresa o está pensando en hacerlo o es estudiante de un MBA. Y todo eso va, va a converger en, en esa newsletter. Eso significa que habrá gente que me comprará en las primeras 24 horas, otros a los tres meses y otros a los tres años. Y otros no lo harán nunca. Es así. Pero lo que tengo que medir es, cuando, en promedio, cuánto tarda una persona en llegar al break-even o al punto de equilibrio. Cuánto tardo en, re en, en obtenerle retorno a una persona. Aún vale. en promedio. Ya está. Quiero decir, y punto. Y eso es lo único. Siempre que eso sea un plazo de tiempo que considero razonable, pues está bien. Hay gente que considera razonable un día, hay gente que considera razonable tres años. todo depende de lo que vendas. Yo intento buscar que la, que la inversión me, probo, me produzca retorno en tres semanas. Entonces, eso significa que en tres semanas he recuperado más de lo que he invertido. Y no ahora se me trabajado Sí. Vale. sí. Y es un, es un plazo cortísimo, ¿eh? es un plazo exageradamente corto. Mucha gente no va a conseguir re obtener retorno en tres semanas y eso está bien. Y tarda... tú, tú piensas que cuando montas un negocio puedes tardar perfectamente años en obtener rentabilidad. O cuando haces una inversión financiera puedes tardar meses o años en obtener rentabilidad. No pasa nada porque tardas más porque tardes más. Yo me he puesto eso, me puse eso como sueño húmedo y bueno, lo hemos conseguido. Pero no tiene por qué ser así. Claro. Vale, vale. Y entonces, eh, si se puede saber, ¿cuánta gente tienes ahora mismo en tu lista? Pues dejo que la gente elucubre, porque... Bueno, una horquilla, venga. Eh... En plan bronca, no, venga. Menos de un millón. Hombre, te has pasado, hombre. Bueno, bueno. A lo mejor ¿Qué hombre? Que aquí vas a decir entre 20 y 50, o entre 10 y 50. A lo, mejor, a lo mejor no me he pasado tanto. Te puedo decir, te, te puedo decir que me entran. Eh, te puedo decir que tengo semanas sí de 20 y mil 20 y mil Sí. Eh, eh, ¡Hola! ¿Y qué gestor de email tienes, tío? O sea, eres, eres, eres Dios para ellos. O sea, cuando sí. llegas, cuando llegas te, te pago, ponen la. <risas> pago, pago el sueldo de tres o cuatro ingenieros. <risas> claro, o sea. ¡Increíble! ¡Hola! Sí, sí. pago, o sea que... pago mucho por email marketing, sí. Hombre, ya, ya me imagino. O sea, claro, de hecho, claro, diciendo esto de que si en tres semanas uno no convierte, supongo que lo echarás. Luego ya, soy, soy muy... Soy muy... No, no, no. Es, pero Porque al final hay un, el porcentaje de los que convierten acaba siendo constante, con lo cual convierto mucho. Claro. Pero, pero además soy muy... A ver, no me gusta esta palabra, ¿no? Pero lo agresivo, ¿no? es muy agresivo. No, sí, bueno, Todos agresivo. los días tengo mensajes, obviamente, de gente que dice, uy, qué cosa me has dicho. Bueno, pues genial. No es accidente, lo digo para que gente como tú se vaya lejos. Entonces, el, no miro las bajas, pero... Eh, no, no, el, no puedes, si, o sea, no quiero si que pedir las bajas. No, claro. O sea, no es, que, no es que las midas, es que no puedes. Si o sea, retuviera sentir... el 100% de los que capto, me suicidaría. O sea, no... Claro, porque, ah, vale. Entonces, a siguiente pregunta, ¿cuántos emails recibes al día? ¿Tendrás capado la wow. bandeja? O sea, Eso no es Tengo un montón de filtros en... En la herramienta de correo, para que muchos correos no los lea, o se me archiven, si tienen ciertas palabras, o sea, hago muchas cosas. Si tienen cierta extensión no los puedo leer, tengo una persona que me hace un filtrado previo y me quita muchos. Eh, sí, sí, sí. Ahora, no quiero ni mirar, es que te iba a decir, voy a meterme ahora para ver en este rato que vamos hablando cuando me ha llegado. Es que no quiero ni hacerlo porque me va a dar estrés. Claro, Entonces, claro. tengo muchísimas reglas para que, no me, para que no me lleguen. Luego, la gente que me escribe breve, que es amable, que, que la tengo ya en los contactos porque he intercambio con ellos en el pasado, pues a esos les suelo contestar. Ya. ¿Sabes? Pero... Uf, es que hay cosas... Es que es imposible. No, no, claro. No, no, no puedo. Materialmente parece imposible. Ya. Es, es imposible, claro. Lo, lo que acabas de decir tú. Y bueno, a todo esto, estamos hablando de la membresía de tus infoproductos y tal, pero todo esto, yo lo considero, y hablando contigo, me acuerdo cuando te vi en la calle, que esto es como... No es tu fuente principal de ingresos, ¿no? Tu fuente principal de ingresos es en trading, ¿o no? Yo tengo en trading, Es donde más... Eh, me apuesta puesto es en trading, efectivamente. Es así. El... Entradium es mi empresa, es muy curioso, ¿no? La gente que entra en la lista y me dice, pero claro. ¿tú quién eres? Y digo, pues chico, eso te ha costado un minuto escribir el correo, te hubiera costado diez buscarlo en Google, en diez segundos, pero, pero mi negocio es Entradium, esa es mi empresa y eso es lo que más crece y donde eh, yo creo que no solamente más, sino donde más eh, valor eh, produzco, porque la valoración de esa empresa crece de momento, mes a mes. Entonces, de mes a mes, eh, claro. Mis y bueno. expectativas y mi gran apuesta es en Tradium. Y esto me encanta y es una buena fuente de ingresos. Por supuesto que lo es. Y pues es claro, pero es lo que estaba diciendo. Esto de la MMSI y los productos, quieras que no, en el fondo, es, si no es tu fuente principal de ingresos, es un hobby muy rentable. Sí, con, con, el, con el tiempo estar, el, estaremos ahí. ¿eh? Es decir, no... Esto no es ya una fuente pequeña de ingresos, esto ya es una gran fuente de ingresos, con lo cual, eh, y además esto es muy independiente, a diferencia de Entradium, que es una empresa con empleados, con software, con la, inversores, con la madre que lo parió, es una cosa muy grande, con literalmente decenas de miles de clientes activos y permanentes, esto es otra película, ¿no? Esto es infinitamente más eh, cómodo de gestionar y menos, y te da muchos menos quebraderos de cabeza. Bueno, pues entonces te, te voy a hacer la pregunta que me han dicho que te haga, que no me vas a contestar seguramente, pero que es cuánto ganaste en 2022. <risa> ¿Cuánto gané en 2022? Eh... Es que ahora me hay una situación en la que prefiero no hablar de dinero aunque lo, he, ah, lo vale. he comentado muchas veces en mi vida, pero... Vale. vale. Ya, te iba a decir, yo digo, si lo puedes decir, siempre que no te asalte los malosos. Eh, sí, no, no, el, mo el motivo es eso. Yo hablar vale. de dinero tengo poco dinero, pero no. eh, tengo poco problema. Pero claro. prefiero no llamar sí, la atención sí. en ese vale. sentido, porque las experiencias que tengo de gente que lo ha hecho, eh, lo que he podido observar es que hay reacciones. Hombre. Es, es, es, es lógico y, y demás, entonces eh, te iba a preguntar entonces eh, infoproductos ¿de cuál te sientes menos orgulloso? Mm, a ver eh, es que menos orgulloso a ver. claro, si te pregunto bueno, si, luego te hago la de más orgulloso pero a la que, que, que dijiste sí, si, dices, me, tuviera que bueno, cargar un producto, si me tuviera que cargar un producto eh, ¿Sí? me, me cargaría uno que tengo de 25 euros que es una masterclass que tengo grabada con otra persona, me cargaría ese. Me... Sí. De hecho, seguramente me lo acabé cargando. Porque... <risas> y no es tanto por el contenido como por el precio. No me... no me parece ni un buen ejemplo de cara a quien lo compra que existan productos en ese rango de precios. Me parece claro, claro. que, que debería, la primera lección debería ser no productos de 25 euros. <risas> bueno, pero tú, tú estás, estás en contra a lo mejor de hacer un primer producto o infoproducto de entrada. O sea, por ejemplo, ese de 25 da la puerta a lo mejor a, un, a otros de mayor, de mayor cuantía. Pero ese... Sí, esa era, esa era mi teoría. La realidad es que luego al final, eh, aunque eso pueda ocurrir en algunos casos, no es demasiado significativo. Y lo que pasa es que si tú en lugar de un 25 haces uno de 100, que es cuatro veces más, no vendes cuatro veces menos. A lo mejor, eh, si eh, me invento, pero si el de 25 solo estás vendiendo al 1% de la base de datos, el okay. de 100 se lo vas a vender al 0.9%. Pero sin embargo, estás generando cuatro claro, veces más claro, ingresos. Claro. Y, lo, y te digo que eso, esa curva sigue, que ni siquiera para el 99 o en 100 euros, que es, yo creo que hay un... Tengo que hacer más experimentos tal, pero, pero yo creo que hay un precio, por también observar muchos otros negocios americanos y españoles, que hay algo en torno a los 2.000, 2.500, en uh -huh. los que los ingresos crecen más rápido que cae la conversión. ¿Me explico? Ah, sí, sí. Entonces, creo que el, el sweet spot es ahí. No quieres empezar por 2.500 para empezar porque crear un producto de 2.500 requiere ya mucho más complicado. Guay, pero no tienes por qué empezar en 25. Crea al menos algo que valga, que puedas vender por 100 por lo menos. O sea, ese sería mi consejo. No empieces por debajo de 100. Por debajo de 100, no. Vale. No, no empieces por debajo de 100. No, no tiene lógica no, no tiene lógica económica para nadie. Hacese como puerta de entrada, si quieres. El de 100 que lleve a productos de 200, etcétera. Pero vale. sí, hoy, hoy justamente hablaba esto mismo con, con Pepe Díaz y con Isra Bravo, estamos hablando en el chat vale. el chat que tenemos y, y hablamos justo esto, ¿no? De cómo hay una teoría, que es la de Russell Branson, que está muy bien y que tiene mucho sentido, de es tú vendes un producto y de la gente a la que se lo has vendido les ofreces algo más caro. Pero eso no se lo ofreces a los que son clientes y solo a los que te compran este siguiente escalón les vendes un escalón más caro y así sucesivamente. Bueno, bien. Perfecto. Eso eh, tiene sentido si partimos de que la base de la pirámide ya es de por sí un precio decente. Si no, vale. si no estamos hablando de que la base de la pirámide, estamos hablando de un mínimo, yo te diría, de 100 a 200, salta, o sea, hazlo al revés. Vende primero una cosa de 1.000 o 1.500 y si no te la compran ofrece algo más barato y si no ofrece algo más barato, ofrece algo más barato. Pero es que al 1.000 1.500 es que te van a comprar igual es que te van a comprar prácticamente el mismo número de personas, prácticamente el mismo número de personas. Obviamente tienes que hacer un producto más extenso, más grande, con más valor, eso está claro. Uh -huh. pero, pero coño, ¿es que el índice de conversión va a ser prácticamente el mismo? Y tu claro. Se dispara por, claro. de 100 a 1000 por 10, por 10. Claro, pero lo que, que pasa es que hay un ahí... más. Es que es claro, pero razón. ahí no crees que tiene que influir mucho en la autoridad de la persona claro, que está haciendo eh... el curso. La... Tú, sí, sí, sí, completamente. Claro, completamente. porque tú imagínate, tú imagínate que una persona que está empezando, que es emprendedor, que quiere atraer tráfico, no lo atrae como tú, pero va creciendo su lista y hace un primer producto de entrada de 50 euros. Porque aún no tiene, o sea, está empezando a ser conocido, pero no tiene aún la autoridad como para decir mi primer producto 150, 200. Entonces, y, y hay mucha fricción ahí en, en esa venta, a lo mejor, ¿o no? Completamente. El. Hay un problema de autoridad, claro, pero te lo voy a poner desde otro ángulo, de, desde otro punto de vista, ¿vale? Sí, es verdad que necesitas más autoridad, es cierto, pero es que quizás hay un problema de querer empezar a ganar mucha pasta con, auto, con, con infoproductos con sin tener ninguna autoridad. Y un fallo que veo, lo he comentado mil veces y bueno, yo lo siento porque sé que a mucha gente le fastidia, pero en, en concreto el marketing y ventas, ¿vale? en concreto el marketing y ventas, pero en otros ámbitos de la vida será igualmente traducible. Tú no puedes vender marketing y ventas si nunca has estado ejecutando ventas. Es que no puedes. Es que la, la gente que vendemos muchos infoproductos, hemos estado muchos años vendiendo a pie de calle o por teléfono, etc. Entonces, sí, la autoridad influye, pero es que tenemos que partir de que tengas que tener una autoridad. Ahora, que no, puede, que no tienes la misma autoridad después de cinco años vendiendo, ok, vale, empieza con algo más económico y ve subiendo lo que quieras. Pero es que luego encuentro el problema contrario. Y es que veo a gente que lleva 10 años en Internet uh -huh. y sigue vendiendo productos de 8 euros entonces te dicen, bueno, no sé cuánto al año. Te dicen cifras pues, son muy respetables. Pero no son ni... ni... Pero, pero... Claro, ya, te entiendo. Sí, pero que lo han yo en un mes. Claro. Entonces, ¿y, y, ¿y por qué? Joder, porque han seguido vendiendo al mismo precio que vendían 10 años antes y lo único, su único truco ha sido la fuerza bruta. Es decir, no voy a ampliar mi valor, no voy a ampliar mi autoridad, solo voy a ampliar mi base de datos. Entonces, pues sí, ha habido una, un crecimiento de mis ingresos conforme aumentaba la base de datos. Ya, pero joder, ha habido también un crecimiento de tu autoridad y del valor que aportas. Has aprendido cosas. Sabes cosas nuevas que contar. No me jodas. No puedes seguir cobrando 8, 9 o 100 euros que cobrabas hace 10 años. Claro. Y eso, es, esa situación es mucho más normal. Mucho más normal quedarse corto que pasarse. Es verdad que lo primero que he dicho podría generar que alguien se pasara de la rosca. Podría generarlo. Pero el problema normalmente es el contrario. Es, no encuentro mucha gente que se pase y encuentro todos los días que las hay, ¿eh? pero encuentro mucha más gente que no, que sí. todo lo contrario. Claro, pero Luis, si te pasas de rosca, ¿es fácil regular? Es muy fácil, retiras el producto y lo fraccionas, por ejemplo. eso es una técnica facilísima y buenísima. Vale. Tú has sacado un producto de mil pavos, resulta que nadie te lo compra, no pasa nada. Sepáralo en cuatro módulos de 250 ya. y los vendes individualmente, ya lo tienes solución al problema. Claro, vale, vale. No, no, sí, está claro. Hablando de ventas que tú has estado muchos años en venta y tal, yo no sé si... ¿Cuándo fue la, tu última venta o tu última llamada telefónica para hacer una venta? Pues claro, yo a un momento que a lo mejor la gente que está viendo aquí dice, va, este tío solo se dedica ya a vender infoproductos y gana, gana pasta con lo que vende, que dice que funciona. Pero no sé, sí, bueno, a, hace un minuto de cerrar una venta o no lo sé. Sí, ahora en, lo que pasa es que ahora ya no lo hago como vendedor, sino como director de ventas, pero claro. hoy, hoy es más lejos. Lo que pasa es que hoy no, o sea. Yo, la última vez que hice una llamada telefónica de ventas fue antes de la pandemia. Bueno, ayer hice, ayer la semana pasada hice una llamada de ventas por otro tema, porque había un tema que tenía que desatascar yo. Pero en la pandemia, con Entradium, estuve haciendo llamadas de ventas. Luego, en la pandemia, el negocio de Entradium, que es de venta de entradas de eventos, se paralizó porque los eventos se prohibieron. Claro. Y a la vuelta de la pandemia, en las ventas las retomamos ya con un equipo de ventas, con, que es lo que ha ocurrido ahora. ¿no? Entonces, eh, Hoy, sin ir más lejos, y ayer y antes de ayer ha habido ventas en Tradium por el equipo de ventas que, que gestiono yo. Es cierto que yo ya no estoy ejecutando las llamadas, pero es que si estuviera ejecutando las, las llamadas yo, yo no hubiera evolucionado. Yo, mi conocimiento se hubiera quedado estancado en esa fase Pero es verdad que, bueno, pues por ejemplo, la semana pasada tuve que hacer una llamada de ventas que la tuve que hacer yo porque era con una persona en concreto que yo conocía. En fin, cosas de la vida que pasan. Bueno, pero, no, no, pero contestas a la pregunta porque... Así como hay gente que, yo qué sé, el típico gurú que te enseña bolsa y lleva 10 años sin no operar en bolsa y gana dinero con el producto que te vende de, de cómo invertir en bolsa, pero él ya está fuera de eso. Tú estás ahí al pie de calle, entonces sigues ahí un poco. Una pregunta que me hizo una, una persona y me pareció muy interesante es que sois muchos los que os dedicáis a la venta a un nivel, no sé, aquí en mi canal tengo a Mr. Ventas, estás tú, bueno, está el de Vendedor Unicorn y tal... Y sin embargo, yo creo que cada uno de vosotros tenéis vuestro librillo e incluso hay algunos que a veces os contradecís. Entonces, ¿qué, qué, qué hace la audiencia que te está escuchando? No, pues sí sígueme a mí, pues es mejor o este o el otro. O, o coge todo lo de un poco y úsalo para ti. ¿Cómo lo no es? Yo, eh, yo no creo que haya distintas escuelas de ventas. Es decir, a ver, sí que hay diferencias lógicas, tiene que haberlas, porque si no las hubiera seríamos muy fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial. Eso luego no hablaremos. Hoy, en el día que estamos grabando esta conversación, todavía no lo somos. No sé mañana, hoy todavía no lo somos. Y todavía no lo somos porque esas diferencias tienen una influencia. Eh, has hablado de Mr. Ventas. Pues Mr. Ventas tiene una personalidad muy particular y tal, pero lo, luego en el, en el grueso estamos totalmente de acuerdo. Yo tengo una entrevista que le hice en Capital Radio, que está por YouTube, creo, uh -huh. en la que... bueno. Estoy en todo, en todo de acuerdo, más allá de que luego la ejecución pueda variar ligeramente. Y siempre que me he cruzado con, con vendedores, hay un tronco común. Hay una columna vertebral que todos tenemos en común y a lo largo de mi vida he trabajado con muchos vendedores. No solo propios, sino que muchas empresas me han contratado para trabajar con sus equipos de ventas y sus call centers. Y siempre lo digo, hay una cosa que es la, la autoridad que se transmite o la, la mentalidad. Si una persona no tiene nada de técnica de ventas, nada de teoría, nunca las has estudiado, pero tiene la mentalidad correcta, va a vender más que una persona que tiene toda la teoría, toda la técnica, pero no tiene nada de mentalidad. Obviamente, lo ideal, si quieres ganar pasta, es que controles la teoría, pero que tengas la mentalidad correcta, desde luego. Y en ese punto de la mentalidad, todos pensamos parecido. Todos pensamos que no podemos someternos al cliente, que aportamos más valor del, del precio que recibimos y que no nos bajamos los pantalones ante eh, que no negociamos, que no tenemos vergüenza de decir el precio, que vendemos no solo sin ningún tipo de rubor ni vergüenza, sino orgullosos de hacerlo. ¿no? Esas cosas son comunes. Ahora, cuando te llega alguien y ya va a detalles muy concretos y te dice, no, esto se tiene que hacer al revés. Por ejemplo, el... Cliente siempre tiene razón. Voy a ir a un caso extremo, ¿vale? Sí, sí. Pero quien te diga, que el cliente siempre tiene razón, es un teórico de las ventas. Ese tipo no vende una puta mierda. <risa> He trabajado con muchos vendedores de esos. He trabajo con muchos vendedores de esos que les encanta hacer demos y presentaciones de dos horas. Los hay, los... coño, y tengo aquí, leo muchos libros y muchos libros van por ese, por ese camino, ¿no? No, no hay que cualificar a los clientes. A los clientes no los cualifiques. Tú insiste el suficiente número de veces que acabarán. Ese es un teórico de las ventas que no gana pasta, ¿no? Hay muchos casos de esos. Están en el mercado, no opinan como yo, ni como eh, Mr. Ventas, ni como otros y no venden una puta mierda. Pero eh, otra, eso es una cosa y otra cosa es que haya diferencias en matices, pero que luego la mentalidad sea no, no, no. Ver, aquí hay que liderar la relación y aquí hay que... Eso es así. Y luego si quieres podemos entrar en la apreciación de que es distinta. Hay gente que dice la venta B2B y B2C, yo no estoy de acuerdo en eso. La venta Eso. que requiere reflexión de la que no requiere reflexión. Vender un chupachus es muy distinto a vender un coche o vender un frigorífico. Es muy distinto. La diferencia no está en el B2B o en el B2C, sino en si requiere reflexión o no requiere reflexión. Material de oficina, por ponerte un ejemplo. Si pues, tú vendes material de oficina, es material de oficina, es B2B, pero no requiere mucha reflexión, es material de oficina. No, el comprador no la puede liar. Se puede, le puede importar más o menos el precio y más o menos las calidades, pero va a ser muy limitado. Vale. Esa venta no requiere reflexión y se tiene que meter en el saco de las que no requieren reflexión. Y eso es un estilo de venta y unas técnicas de venta. Y luego está la que sí que requiere reflexión. Vender un piso, una casa, un software, cualquier cosa que pueda dejar en ridículo al comprador o hacerle perder mucha pasta. eso es una venta que requiere reflexión. Y ahí están las grandes diferencias. Ahí sí que puede haber grandes diferencias porque son dos ventas totalmente distintas porque el cerebro está trabajando en dos velocidades totalmente distintas. Pero si estamos hablando de ventas de reflexión... No hay 8.000 escuelas de ventas. Puede haber matices, pero no hay 8.000 me, escuelas de ventas. Me encanta que hayas hecho lo de B2B y B2C porque te quería preguntar un poco la mentalidad o, o el matiz que tienes que abordar cuando es B2B o B2C. Y también supongo que también ahí influye dentro de B2B y B2C el nivel de conciencia del que le vas a vender. De si sabe que esto lo necesita o que si no tiene ni idea o que si no conoce el producto y demás. ¿Cómo, cómo abordarías ahí un poco el tema? Porque tú vas a lo mejor por... Tradium, no, por poner el ejemplo, ahí acepta ahí todavía más spam y la persona que vas allí no tiene ni puñetera idea de que es Entradium. Es imposible, claro. pero va, vamos a ponerse en el hipotético. Yo no, yo no he estudiado nunca, ni he practicado, o sea, ni en la teoría ni en la práctica puedo hablar de B2C o mejor dicho de ventas que no requieren reflexión. No lo sé. En Entradium realmente mi cliente es el organizador del evento, no es el que compra la entrada. Porque claro. el que compra la entrada la tiene que comprar donde el organizador dice que se vende. No tiene opción. Claro, claro. Es un cliente cautivo. Entonces, mi cliente es el que organiza el evento. Y para el que organiza el evento, cambiar de tecnología sí que es una reflexión muy consciente. Entonces, si voy a un cliente p 2 b eh, en Tradium y le hablo de... Oye, somos en Tradium y hacemos esto. Y su respuesta fuera. Pero, ¿para qué voy a vender en Internet? No. Es que <risa> existe. Hay gente, hay gente que todavía no vende en Internet. No ¿En son serio? muchos ya, pero sí, sí. Por, te cuento una vertical, pero, sí sí pues digo, ok, o, ah, sea, o sea, vale, decir, no, yo discutir, no voy a hacer ¿no? la evangelización, no, no o sea, pero no, por ejemplo discuten, la, ¿no? la, verti no, no la, la vertical, no, no discuto la vertical de bailes latinos o cantantes latinos eh, semiprofesionales todavía no vende online, hay organizaciones eh, de peruanos, de brasileños, de colombianos, de tal, que hacen sus eventos, son eventos que tienen un tamaño decente, que mueven una pasta interesante, no venden online, venden por WhatsApp y como mucho, eso es lo más digital que pueden llegar a hacer, lo normal es que tengan un una sede en la cual la gente compra las entradas de manera presencial y cuando he ido a, ese, a esa vertical, toca claro, toco otras verticales, toca deportes, toca música, toca a cine, toco tal, y esa vertical es lo que te dicen, bueno, pues esa vertical no la trabajo, yo no te voy a evangelizar, podría evangelizarte, pero no es rentable evangelizarte, así que lo haga otro. Vas a, vas a perder más tiempo, ¿no? Intentar ahí evangelizarlo que, madre mía. Y claro, el... Es, el día que te incorpores vas a encontrar una oferta de productos y el mío va a ser el mejor, ya está. Y ese día sí. te captaré, pero hoy ese trabajo no lo voy a hacer yo, voy a dejar que lo hagan los demás. Y, y una pregunta, que bueno, en el tema de la membresía, eh, ¿cuánta, ahí puedes decir cuánta gente hay en la membresía? Cómo, ¿Qué te reporta? Si aprendes, si estás estancado, si te cuesta mucho crear contenido ahí, porque. Entiendo que aunque sea poco tiempo, te debe llevar un proceso de decir, hostia, a ver de qué les hablo hoy, o este mes, que sea. Bueno, tengo, te, tengo una lista de ideas más larga de la que me da tiempo a abordar. Por desgracia, me ocurre lo contrario, que me da ansiedad la cantidad de temas que no puedo tocar y cuando voy a tocar un tema, tengo tantos centros que elegir que... ¿Por qué? como hay muchos miembros ya dentro pues uh -huh. entonces eh, me, me, me llegan muchísimas dudas, muchísimas preguntas que son interesantes. Situaciones. Oye, me pasa pasado esto con un cliente y digo, joder, es que aquí hay un filón claro, increíble para dar una lección. Claro, claro. Entonces, lo bueno de, de ese producto es que si los alumnos confían en ti... Se, se retroalimenta. Se, abre, se retroalimenta el solo, ¿no? Y te cuentan situaciones que, que, que incluso a veces cuesta compartir y, y joder, hay muchas lecciones que se, basan, que se basan en eso. Entonces, y luego como a claro, ver la gente pensará que soy una persona muy extraña pero yo disfruto mucho entonces yo leo y yo me voy a la cama y mi libro es un libro de negocios entonces estoy todo el rato recibiendo ideas porque de repente oh qué bueno el ángulo de este libro lo puedo combinar con aquello que leí hace años tal y cual y de repente me sale una lección así a bote pronto vale. eh, que bueno es mi enfermedad y, y me, la gente bueno me pero, o sea, tienes tienes la suerte de, de no tener o sea, la página en blanco para ti no existe. O sea, tienes una cantidad de información y de, de, de, de retroalimentación de la lista y de la membresía que estás ahí, pum, pum, pum, y no, no, no se te acaban los temas. ¿no? Y, y luego tengo otra fuente también cojonuda que es el propio Entradium. Eh, claro. Pues el otro día, bueno, el otro día, ahora lle llevamos ya casi un año, eh, con las negociaciones con unos competidores, ¿vale? Con los vale. competidores que queremos adquirir y tal. Vale. Y, eh, joder, eh, o sea, hemos hablado con muchos competidores, con fondos de inversión. O sea, ahí hay aprendizajes que no son fáciles que te toquen en una vida. Entonces, coño, puedo ahí aportar un conocimiento del aprendizaje de, de, de ese tipo de experiencias, uh -huh. que es un material muy genuino y muy distinto a lo que se puede encontrar en otro sitio. Entonces, ahí hay otra fuente. Con lo cual, no, el contenido no me falta. Lo que uh -huh. me da un poquito de ansiedad, al, re, al revés. No poder abordarlo todo. De, de hecho, ¿llegaste a ofrecer eh, en tu newsletter algo, algún producto para ver en Tradium por dentro o los entresijos o algo así? ¿Me suena? Sí, hicimos un... Un programa que se llamaba Socios y que permitíamos a un número limitado de personas poder estar en las reuniones de ventas de Entradium. Porque en Entradium, en ese momento, empezábamos una internacionalización en Portugal y en Italia. Y entonces nos vamos a internacionalizar, vamos a contactar equipo de ventas para... Se ha ido. Hola. Sí, ahora. Te, te has ido. Ahora. No sé dónde me he quedado que en el en radio nos externalizasteis y, y dijisteis que el equipo, el equipo y, de ventas y permitimos a, una, a un número limitado de personas que, que, que pudiera asistir a reuniones de ventas y a toda la información que intercambiábamos, información que le dábamos a las... Vale. a las vendedoras porque al final hemos contratado todos los vendedoras. Pero sí, sí, es, es así. ¿Estás todo, todo, todo vendedoras? ¿Por qué? Bueno, porque surgió así. Eh... O sea, era, era, eran mejores. Sí, sí, sí, eran mejores y de hecho luego tenemos <risa> el equipo y volvieron a entrar mujeres. O sea que, <risa> eh, no sé, ha sido casualidad, pero ha sido así. Va, bueno, pero oye, eh, ahora qué está diciendo eso, ¿tienen más instinto agresivo? Porque una vez, hace poco vi un vídeo algo de que eh, había muchos más directivos ejecutivos hombres que mujeres porque los hombres tenían como una movilidad de cerebro que les daba igual darlo todo y, y, y pisar, tuvieran que pisar a quien tuvieran que pisar. Y las mujeres como que tenían ahí un, un chip de, de, de protección y demás que no les permitía avanzar así. No, no, no sé de dónde sale la teoría, pero lo, entiendo, lo, entiendo, me bien de venir a la cabeza. Pero... Entiendo el argumento. entiendo el argumento, ¿eh? el, el, argumento biológico, el argumento biológico, sobre todo en las carreras ya de directivo que, que te exigen ya muchos años de trayectoria profesional, que el hombre está dispuesto a sacrificar su vida desde el día que empieza a trabajar hasta el último y la mujer, por lo general, en un momento dado cambia sus prioridades biológicas. Bien, la teoría tiene sentido, pero eh, puede ser verdad eh, o no, pero, pero desde luego en ventas eh, que no requieren una gran trayectoria, tú puedes ser muy buen vendedor en cuanto tienes unos meses de experiencia si has tenido la formación correcta, uh -huh. o unos pocos años, eh, pff, encontré a mujeres y hombres excelentes. Eh, si a lo mejor yo alargara la vida del vendedor y me viera el momento de seleccionar directores de ventas y una estructura multinacional grande con una jerarquía de la hostia que es un mundo que me asquea y que nunca voy a hacer en el que nunca me voy a ver, pues a lo mejor ahí diría, coño, pues hay un sesgo natural que hace que más hombres lleguen a esos puestos, no lo sé pero desde luego en ventas pues este proceso han sido mujeres hay procesos en los que salen más hombres no, no sé, no veo veo que hay mujeres con mucha seguridad en sí mismas esas son arrolladoras eh... y ya está y eso es el punto no, no, o sea... sí, sí, sí. no, no es por ningún lado pero me, me ha chocado y me parece curioso y oye me parece súper bien porque son tan vamos son hay dos hay mejores. dos hay dos habilidades eh, particularmente obviamente tienes que contratar a una persona inteligente que no tenga vergüenza sí, sí. eso por supuesto no pero, pero hay eh, una que es la seguridad en uno mismo y me da igual que sea real que ficticia eso es o sea, porque hay gente que puede decir Ah oh, pues yo soy muy soy No, no, cual no, lo no, no, no, no, no, si si lo puedes fingir, ¿sí? si no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, al no, al no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nadie lo va luego notar. Y luego la disciplina, luego la disciplina. Por ahí mueren muchos vendedores. no, vendedores... Eh, estoy pensando en una mujer, una, una gran vendedora con la que trabajé, gran vendedora en cuanto a su técnica, pero no, no, no, Seguridad en uno mismo, fingido o real y disciplina. Disciplina de cumplir lo que se promete, de hacer seguimiento hasta el infinito si eso lo requiere o de pisar mil cuellos en un momento dado si eso es lo que te permite llegar a cierta persona. Sí. Y normalmente los vendedores... ¿Y, decir, mejores, decir, claro, ¿Y qué te iba a decir yo, Luis? Eh, ¿La gente en España no sabe vender? <coughs> ¿En general? La Aunque gente, no, mueve... ha... o sea, La es gente que, no sabe vender en general. Punto. En general, pero claro, pero me refiero... Yo creo que aquí o, o tú que ves miles de casos o has visto miles de casos... ¿Por qué cree que es? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? Igual que eh, yo me considero que en España no hablamos inglés bien porque nos da vergüenza, lo asomo un poco más también al tema de las ventas, al miedo al rechazo, al miedo al... es que me va a decir que no, que tú muchas veces hablas de que tu primer no es cojonudo, porque no, pues venga, pum, rompes la barrera del no y hasta luego. Y ya empiezas a, a, a, a marchar. Pero esa barrera eh, yo creo que limita mucho a la gente, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad muy floja en Europa. <ríe> bueno, eso en eso es general, ¿eh? cada vez más. ¿eh? O sea... Cuando cuando España era líder de comercio, sigo los 15, sobre todo 16, 17, 18, bueno, 18 ya empezó un poco. El, la decadencia, pero cuando éramos líderes de comercio, hasta en la moneda española, el real de agocho era la divisa internacional, y, y, y luego. Luego nos hundimos, el imperio se hundió y las potencias europeas se hundieron. No es un problema español. Y la potencia comercial que surgió fue Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, es lo que ocurrió. Y Estados Unidos venden y son la economía número uno. Y de hecho, muchos estados de Estados Unidos tienen un PIB mayor que muchos estados de Europa. Es verdad que Estados Unidos es más grande, pero, pero eh, Estados Unidos tienen más que países enteros de Europa. Entonces, los líderes de comercio venden bien. Y yo creo que es una es algo también que se retroalimenta, que al final eh, te conviertes en potencia mundial, eso te hace dominar el comercio, eso te enseña a vender, eso te hace más potencia, eso te enseña a vender. Y en Europa nos ha pasado lo contrario, entonces nos hemos recogido nuestra casca, nos hemos hecho blanditos y de azúcar, nos da vergüenza todo, nos da miedo todo, todo nos parece ofensivo, no digo que en Estados Unidos no, porque también to toda esta moda ha surgido allí. Pero siguen siendo la potencia, entonces combinan esas dos cosas. Y aquí estamos medio atontados, medio, ya te digo, me parece que la gente es de azúcar, que es floja, que tiene pocas ganas de trabajar, en Europa en general y en España en particular, y así es muy difícil. Y eso nos lleva... Que pasa en España, pero no solamente en España. De, no, es por la tradición católica. No, hay, tradiciones protestantes que les ocurre exactamente lo mismo como en los países nórdicos, que son pésimos vendedores. Uh -huh. que, que tenemos una vergüenza al dinero, un castigo al rico, el rico es malo. Bueno, tienes a políticos electos insultando a ciudadanos españoles. Tienes a po políticos electos haciendo campañas publicitarias que aluden a españoles, a ciudadanos españoles. Es vergonzoso. ¿Cómo puedes insultar? al creador de Zara, cómo puedes insultar al creador de Mercadona, cómo puedes eh, insultar a un presentador de la televisión, es que es, no se puede abusar más del exitoso, es que es, es absurdo el extremo al que hemos, al que hemos llegado, entonces es muy es que, jodido. Que nosotros hay un poco, sí, aquí en España siempre está un poco la envidia, ¿no? De mira, este es que le va súper bien, seguro que tal, y digo, coño, igual la ha roto ahí tabús que tú nunca te has atrevido, ¿no? Eh, Amancio Ortega, o sea, cuando aparece en la lista de los más ricos de, de España, Amancio Ortega tiene 65.000 millones. El siguiente en la lista tiene 6.000 y es su hija. O sea, es, que, es que me cago en la leche. como ese hombre no tiene una estatua en cada ciudad de España? 65.000 y la siguiente es eh, 6.000 y es su hija. Ah, ostras, sí que vaya. Y luego está Joan Roach, que tiene 2.000. O sea, quiero decir, los saltos, sí. los gaps son tan. Y luego está también Ana Botín, que también está por, sí. por los 2.000, 2.000 y pico. O sea, es que es, es increíble lo que, ha hecho, lo que ha hecho ese hombre. Es que trata muy mal a las trabajadoras, pero si sí él tuvo las mismas oportunidades que las trabajadoras. Es que, que no, que no, que no, pues, que no podemos seguir por ahí. Que no, y además, menos en el país, más después de Francia más regulado laboralmente del mundo que es que no podemos ir por ahí que no podemos ir por ahí joder que así no vamos a llegar a nada coño que en lugar de decirle a ese señor te voy a quitar no sé cuánto dinero lo que tenía que decirle el Estado es mira no te voy a quitar dinero pero te voy a pedir un favor a cambio que vayas a todas las escuelas a enseñarles cómo lo has hecho ¿qué queremos? ¿destruir la riqueza o fomentarla? joder <risa> y, y, y, y Amancio Ortega paga impuestos en España y además regala pero, y, y paga para que le dejen en paz porque tú ¿qué necesidad tiene Amancio Ortega para pagar impuestos en España Ninguna. No, para que le dejan en paz y a una, si le critican, pues, pues es que estamos, somos una sociedad enferma. Oye, háblame de qué infoproducto vas a sacar con IRRA. ¿Se puede hablar? Es que te, te lo confieso, ¿eh? hace tiempo que ya no estoy en tu newsletter porque me toque saturar, quitar de newsletter y alguna. Y, como ya te he comprado todo, digo, no estoy más porque es que me lo vendes todo. Entonces voy a curarme un poco. ¿Y nuevo infoproducto vas a sacar con IRRA? Bueno, quedan, estoy mirando el calendario, 12 días para su publicación. Así que ya que quedan 12 días y que no estás en el newsletter, vamos a crear expectativas. Si estuvieras todavía lo podríamos contar, pero si no tengo que aumentar el nivel de expectativa. <risa> es, pero, no, no. no se sabe, no sé, ah, pero no lo has dicho tú en el newsletter de qué es. No, no, no. Avisaremos, informaremos de ello el 10 de abril. El 10 de abril informaremos de ello. Ay, me cago en la leche que no me quedé con la exclusiva ahí. Bueno, oye, por cierto, ¿vas a sacar un libro como Irra o no? Sí, eventualmente lo sacaré. Lo, lo, lo, lo, lo, lo empecé a escribir ya, lo tengo medio abandonado, pero... ¿Sí? Quiero cumplir un par de hitos antes. Eh, quiero acabar el, el curso, que, un curso que llevo prometiendo más de un año. Que es un curso de prospección telefónica que llevo procrastinando hasta el infinito vale. y quiero cerrar eso y entonces eh, bueno, y hacer unos, unos cambios. en bueno Pero sí, principalmente el, el curso de esto y entonces eh, me pondría ya en serio con el libro pero es ahora mismo, digamos, que está en secundario, que es secundario, no está en el top prioridades. Bien, bien, nada, me apuntaré a la lista para saberlo, joder, porque ya me has dejado con la intriga, ya, ya has abierto ahí el resquicio que digo, ya verás tú. O sea que, pero bueno, bueno lo bueno es saberlo, bueno es saberlo. No se puede, como se dice en mi pueblo, no se puede bacalar la gorda que pese poco. O estás en la lista o, o las noticias, las dos cosas, exclusiva y Vaya, Voy a suscribirme otra vez y le voy a dar cache a esa lista, hombre. Esa... Pues oye Luis, ya llevamos una horita y me quedaría aquí hablando todo el rato porque buah, es, esta entrevista creo que, como diríamos, tendría que ser de pago de todo lo que se ha hablado aquí. Pero me ha encantado porque además está mojado y eh, has contestado ahí un montón de preguntas que luego la gente eso lo agradece. Porque hay gente que dice, bah, seguro que no contesta, seguro que tal. No. Aquí pues ya ver, sabía yo qué eh, miedo tú ninguno. Hemos dejado una en el aire, pero no es culpa mía. A ah, mí bueno, no, no. no pero eso, eso es perfectamente entendible. O sea que no pasa pero nada. Es que comparar la falta de seguridad jurídica en la que vivimos. <ríe> está bien, está bien. Pues nada, hazme pan de valor y cerramos programa. Vamos a acabar como empezamos monjemalo.com, cada día un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te pierdes. Y para que no quede ninguna duda, voy a intentar y probablemente conseguir venderte cada maldito día desde que entres. <risa> Qué cabrón, ya lo tienes muy estudiado. <risa> Oye, pues eh, me, ha, me ha gustado mucho el tema de lo de la publicidad y demás y que, que luego la gente vea que a un tío como tú, que le haya costado siete, ocho meses y palmar mucha pasta, al final lo has conseguido pero... No ha sido un camino de rosas. O sea, hay que estar ahí intentar, intentar, intentar, ¿no? Sí, sí. Y si hubiera parado un día antes de haberlo conseguido, pues, pues me hubiera quedado pensando que aquello no funcionaba. Es así. <risa> Nunca sabes si estás a un intento más de conseguirlo. Ostras, mira, eh, nos vamos a... No nos va a dar tiempo ya porque no te quiero robar más tiempo al tema de inteligencia artificial. ¿Crees que no van a sustituir rápidamente? No, no, no, no me atrevo. No me atrevo a hacer predicciones. No lo sé. No, no... Bueno, bueno pero ciertas ¿notas cierta incertidumbre? Hay tanta gente afirmando que es el fin del mundo laboral tal y como lo conocemos que creo que no va a pasar nada. Es decir, es decir ningún, ningún cisne negro y ninguna gran agitación en la historia ha venido perencida. Entonces veo todo el potencial que tiene y las cosas increíbles que hace y veo que ya hay puestos de diseñador y tal, que ciertas funciones, ni siquiera el trabajo entero, pero ciertas funciones las ha automatizado, las ha sustituido, eso lo puedo ver como cualquiera. Y entonces mi tendencia natural sería la que están expresando todos de Buah, esto es el fin y todo va a cambiar de aquí a poquísimo además, a un año dos años. Uh -huh. Precisamente porque todo el mundo está diciendo eso, es, cuando, es como el Bitcoin. ¿no? El Bitcoin va a llegar a 100.000. Bueno, llevamos, no sé, una década con el Bitcoin a punto de ir sí, a... Ya decían que decía igual años. llegaba a un, a un millón dentro de... Sí, lo, en, vi, lo en, vi. El, en, el en 90 días de o no sé qué. Digo. Bueno, vale El excepto de Coinbase decía que un millón. Entonces, cuando la información es tan pública y tan rotunda... Uh -huh. eh, o sea, no me hace dudar la, el potencial. Yo lo veo y llego a la misma conclusión, pero el ver a todos los humanos haciendo la misma predicción eh, me sirve como indicativo de que estamos equivocados. Es imposible porque nunca hemos aceptado no va a ser esta la primera. Pero a lo mejor me equivoco y es la primera en la que la humanidad acierta y ve claro, una crisis. Claro, claro, no, no lo no que pasa nada. que eh, yo el otro día me leí un artículo del de último post o algo así que hizo Bill Gates y la verdad que dices... Pff. O sea, es que lo, salgo yo hablando de inteligencia artificial y que esto es una revolución y tal, y me dice, ah, mira este, pero sale a, hablando Bill Gates de que en breve se pueden hacer superinteligencias y no sé qué, y que van a cambiar la sanidad, la educación y demás, como la conocemos en, Él dice que es 10 años, pero vamos, ya o sea, el ritmo que va va a 3, de 3 en 5. Pero, pero, vale, pero, si es, pero si es un cambio de 10 años, entonces es un cambio de la magnitud que pudo tener internet o, o el móvil. Claro. Entonces, ah, pero... bueno, entonces entonces no, no es la gran sacudida que nos están vendiendo y, o que todo el mundo no, está predeciendo. Pero es que, y... pero es que yo creo que, que incluso él se va a equivocar, ¿eh? porque en el artículo ponía que él hace un año por ahí se encargó que en, con el software de, de OpenAI examinar la inteligencia artificial en un examen de biología. Y, lo, y dijeron, va, y que, y que eh, argumentaba las respuestas, etcétera, como si fuera una persona. Y dijo, bueno, esto va a tardar dos o tres años y ya está. En tres meses le hicieron el examen de biología y sacó un nueve y, me, un nueve y medio, casi diez, eh, con, con gente ahí experta que dijo, no ha rir. O sea, bueno, claro yo, que... cuando, cuando veo estas noticias, normalmente hago el experimento. Y cuando dicen, ah, ha superado el, el VAR, ¿no? el examen para ser sí. abogado en Estados Unidos. Y... Y lo ha superado además, bueno, con galones. Y, y entonces te metes en la noticia y lees las preguntas y las respuestas y dices, bueno, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Que se nota mucho aquí, que se ve mucho el plumero, ¿eh? que estas respuestas son de muy baja calidad. O si, si este es el nivel que les pides a los abogados, ahora entiendo muchas cosas. Pero, pero no, no es así. O oh, oh, mira cómo he automatizado mi contenido, le mando un prompt y le digo que me cree un resumen del artículo y tal. Y cual. Claro. entonces oh, qué buena idea. Y lo haces y dices, pero esto es una basura. Te quiero decir, eh, eh, eh, no, o sea, entiendo, entiendo que tu visión te dice, uh, esto un poquito mejor, ya sí, sí, pero es que ese poquito mejor, uh -huh. ojo, es muy sencillo. Yo, yo tengo un artículo publicado hace muchos años en mi blog de cómo funciona la inteligencia artificial, es un artículo que de manera eh, muy didáctica, eh, de manera muy divulgadora, explica... Eh, las tripas, cómo a nivel técnico, cómo a nivel de programación funciona una inteligencia artificial. Si no tienes ni idea de programación, eh, lo puedes leer y, y vas a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y cuando entiendes, entiendes el mecanismo por detrás de la inteligencia artificial, te, te das cuenta que existen unas limitaciones importantes. Y esa pequeña mejora que nos parece una cosita incremental, minúscula, a lo mejor no se puede conseguir. A lo mejor sí, ¿eh? no, no, no, no, no, es, no es imposible, pero desde luego no es fácil. No es, la versión 4.0, la versión 5.0 lo conseguirá. Yeah. Mm. Yeah. Oh, oh, oh, sí, que es, un no, no, es no. una cosa muy pequeñita, pero que es el todo o nada, ¿no? Es una cosa muy pequeña en nuestra percepción, ¿Qué? que medimos la inteligencia por la evolución biológica. Nosotros vemos que un niño de 5 años es mucho más listo que uno de 4, entonces decimos, bueno, pues a ese ritmo, ya, pero es que esto no es así. Ya. Yeah. Claro. Hay por ahí un, un artículo que se llama ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Luis Monge, si, lo, si la gente lo quiere buscar y, y, y entonces entenderá las tripas y se dará cuenta de que esa cosa que nos parece ridícula, eh, a lo mejor no la conseguimos siquiera. Claro, o, fíjate, a lo mejor sí, pero, pero, pero no es obvio. Fíjate, claro, había borrado de mi mente ya que tú eres teleco. <risa> claro, <risa> claro como, eres, como eres tan amante de las ventas y todo el mundo ya asimila, no, Luis Monge... Eh... Ventas y ventas y no, coño, tú has hecho telecomunicaciones, con lo cual algo sabes. Sí, sí, por suerte, por desgracia, ese es mi pasado, efectivamente. Bueno, bueno pero mira, eh, a lo mejor esto es un indicativo de que para algo vas a poder decir que al final hasta te sirvió la carrera para algo. Bueno, pues eh, a, lo, a lo mejor dentro de un año o, o me estoy alegrando mucho, sí, sí. De decir, mira, voy a tener que desempolvar los apuntes de la carrera y ya está. Así que nada. Espero que bueno, no llegue ese día. No, no, no pero... yo, yo tampoco, yo tampoco. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por la entrevista y un placer tenerte aquí. y Espero saber más de ti, ahora me apunta la newsletter, ¿vale? Ahí pues, mira, Rodri ya se ha vuelto a meter el jodido, ¿vale? Muy bien, muy bien, perfecto. Venga, un placer estar por aquí. Un placer. Siempre. Chao, chao. Hasta luego.